En directo desde Totana, desde el ayuntamiento de Totana, en el decimoséptimo día, en este caso noche, de encierro de las personas afectadas por el nuevo trazado del de AVE en este 2018, que en abril de manera repentina se enteraron que sus casas iban a ser derribadas y llevan 17 días consecutivos, día y noche, de encierro en este pleno, en este salón de plenos, del Ayuntamiento de Totana. Dentro unos minutos comenzarán a dormir. Hoy recibiendo de aquí no, no el apoyo también de gente de la lucha por el soterramiento en Murcia. Aquí vamos a, hablar, vamos a hablar con Encarna. Encarna, coméntanos, ¿por qué puñetas estáis aquí encerrados tantos días? Hay cosas que hacer, ¿no? Pero explícale a la gente. Pero lo más importante, la más importante es defender nuestros derechos y nuestras casas. ¿Y, ¿Y qué es lo que ha pasado para que tengáis que llegar a un punto de tomar el salón de pleno aquí día y noche? Pues porque estamos en el mes que estamos, nos han cambiado este trazado así de sopetón sin consultar a nadie y en cualquier momento podían licitar obras, hacer lo que quisieran, no estamos dispuestos. Es decir, ahora mismo hay pendiente una inminente licitación de obra, que eso ya sería quizás el paso definitivo para... El fin, y no, como no queremos que llegue eso y no lo vamos a consentir, pues nos hemos... a ...nos hemos encerrado y no vamos a movernos de aquí... ...hasta que esto no esté solucionado. ¿Cómo te afecta a ti este caso particularmente? Pues mira, por, yo vivo en el campo... ...en el campo, por, por la finca donde yo vivo... ...el trazado pasa, anterior pasaba... ...y va a pasar este también... ...pero en el anterior cogían tierra... Era, ...tenía muchos problemas que resolver... ...ese trazado en mi caso... ...pero es que ahora me deja sin casa... ...sin almacén, sin nada... Se lo llevan todo lo construido. Tengo que salir de allí. Me cambian la vida. ¿Cómo ha cambiado tu vida de desde el día que en abril te enteraste que te levantaste por la mañana y que tu casa iba a ser derivada? ¿Cómo ha afectado eso a tu día a día? Pues en el primer momento fue quedarme absolutamente paralizada, eh, pensando en qué iba a hacer yo con mi vida, dónde me iba a meter yo. En esa casa, esa casa la construyó mi bisabuelo, ahí ha muerto mi padre, mi marido, mi hermano y mi, primer, mi primera reacción se fue parálisis total. Y cuando vi cómo afectaba al resto de los vecinos es cuando reaccioné, es cuando dije, pues no, pues esto no va a ser. Pues esto es inadmisible de todas las maneras que, que, que ...que las puedas pensar... ...y no han dado ni una sola explicación... ...para darle a esto sentido... ...porque no lo tiene... Y, ...y ya está, estamos todos... ...convencidos de que tenemos la razón... ...y que lo vamos a conseguir... ...porque esto no tiene ni pie ni cabeza... ...y no, no puede seguir adelante. Hoy ha venido gente de Murcia... ...para mostrar el apoyo... ...¿cómo es y cuánto es el apoyo... ...de la propia gente de Totana? Es el mes de agosto... La gente no es solidaria, la gente va a lo suyo. Y no está y no no se informa tampoco. Es una sociedad cómoda y que si, si se afecta a otro, pues ya resolverá su problema. No se dan cuenta, no se dan cuenta de que una afección de este tipo social y esta falta de esta sin razón de hacer las cosas afecta a todo el pueblo. Es un trazado que no nos va a afectar. Urbanísticamente, socialmente, y lo que le afecta a una sociedad pequeña como esta, no le afecta solo al que se queda sin casa, le afecta a todos. O sea que somos animales antes que personas, ¿no? Y entonces. Somos animales y gregarios y, so y vivimos en sociedad. Y para que el, para que esta sociedad esté cómoda, tiene que tener todos sus miembros respetados y con unos mínimos cubiertos que Igual seguimos moviendo el culo cuando sentimos la mierda de abajo. ¿Cómo? Que, que quizás todavía movemos el trasero cuando sentimos la mierda de abajo. Que mientras la mierda sea de otro, pues decimos que se limpie... Sí, sí, quizás. Cuando al final realmente esto nos afecta a todas las personas. Con más o menos mierda, pero nos afecta a todas las personas. Porque... Está claro, Pero lo que, lo que está claro también es que nuestro convencimiento es tal... Que eso no nos desanima. Nos encantaría nos encantaría saber que tenemos un pueblo eh, que ve que las cosas claras y que es solidario con sus vecinos. Eso sería maravilloso. Pero si no es así, nosotros vamos a seguir adelante porque estamos muy convencidos. También suele suceder que estamos sometidos a muchísimos mensajes diarios. Cuando los medios de comunicación hablan mucho e insistentemente de un tema, genera alarma social hay muchas personas que desaparecen y en cambio prácticamente solamente se habla de Diana Kerr y de, y de pocas personas más. Y hay, hay casos incluso mucho más flagrantes, ¿no? Entonces, ¿qué mensaje le envías tú, en el caso que pudiera llegar, a esa gente de Totana que puede mostrar apoyo para que se den cuenta que aunque esto no sea muy visible en los medios, es algo igual de alarmante que muchas de las cosas que ...anuncia a los medios, ¿qué mensaje le transmitirían? Miras ahí y se lo dices en o no Pues yo creo... ...que seríamos un mejor pueblo... ...y un mejor vecindario... ...y gente más... Eh, ...de más valor... Eh, ...si somos capaces de aparcar nuestro miedo... ...a ser visibles, al que dirán... ...nos informamos y una vez que sabemos... ...de qué va esto, porque mucha gente... Eh, piensa que esto va de otra cosa. Se informa de cómo es el trazado, cómo afecta a los vecinos, cómo afecta al pueblo, cómo afecta a, a él mismo, porque a lo mejor tiene un hijo un nieto que está en un colegio por el que va a pasar un tren de mercancías peligrosas y no se ha enterado. Y... Que se informe. Y una vez que se informe, eh, que sepa si, si, nos, si se une a nosotros, porque es bastante sano eso, saber... Eh, ¿Dónde está uno? ¿Con quién está? ¿Con quién convive? ¿Y qué apoyos tiene? Es sano. Sí, porque aquí en España somos de que nos importa un blito lo demás y cuando nos toca a nosotros montamos una asociación y nos quejamos de que nadie no hace ni puñetero caso, somos así. ¿eh? Pero bueno, a ver si esto lo vamos transformando, comprendiendo que parte de nuestro tiempo, parte de nuestra atención puede ir, ...y debería ir a, a las personas, ¿no?... ...personas que atienden a personas... ...a ver si con esto y tus palabras también llega... ...por lo menos hemos llegado... ...unos cuantos de Murcia, ¿no?... ...o sea que alguna atención llega... ...o sea que esto llega... ...vamos a ver si llega un poquito más... ...vamos a ver... ...por aquí comentan gente de Murcia... ...que se volverá, que se volverá... ...he visto aquí atrás un plano... ...José María... ...a ver si no, no lo comenta... ...gracias Encarna... mira aquí tenemos un plano... esto esto es algo que esto es algo que me que me que me repite Loli varias veces y me hace sentir estúpido pero es una es una estupidez sana es verdad no son casas son hogares cada vez que diga casa rectifícame Loli no no que es que me lo, rectifícame ¿eh? porque son hogares una casa son unas paredes un hogar es una serie de paredes con recuerdos con vivencias con experiencias es mucho más no es así gracias Loli es así esto, insisto, ¿eh? me hace sentir estúpido, pero es que es necesario en la vida sentirse estúpido de, de vez en cuando. ¿eh? Bueno, a ver, sencillo, pues José María, coméntame, porque aquí estoy viendo un, un plano y a mí antes por lo menos sí me pareció sí. bastante claro, pero vamos a comprobar. A el yo me sí. que agachar, ¿eh? Pues mira, aquí podéis ver ambos trazados. Eh, tú concéntrate en la imagen y así vamos al grano. Este trazado que veis por aquí, que está señalado en negro con algunas líneas rojas y verdes, este es el trazado 2011 que estuvo siete años sobre la mesa. Vale. Eh, este trazado solo se llevaba por delante tres viviendas, de acuerdo. Y además, como podéis comprobar, es un trazado bastante más recto. Es decir, eh, los trenes de alta velocidad, que mal llamado sabe, porque no se sabe, conseguían ir 20 kilómetros por hora más rápido. Y sin embargo, Adif la primera excusa que alegaba era pretender ganar velocidad, cosa que ya se ha desmentido porque cae por su propio peso. Entonces, aquí tenemos el trazado actual que nos impusieron en abril 2018 sin previo aviso al ayuntamiento. Y como podéis ver, todos estos puntos rojos pues son nuestros hogares aniquilados, eh, que además ellos solo contabilizan 14 pero que eh, hay muchos errores las fichas técnicas realizadas por la empresa Ineco son completamente deficientes es decir ni las fotos de las fichas técnicas corresponden a las casas ni a los polígonos y parcelas adecuadas la, eh, y además eh, no consideran que sea necesario expropiar viviendas por ejemplo esta vivienda que como veis la infraestructura pasa justo por la puerta pues para ellos eso no hace falta expropiarlo eh, porque para ellos eso es habitable, o aquí hay cuatro casas que ellos no consideran expropiadas, evidentemente nosotros las contabilizamos porque son hogares inhabitables. Entonces estamos hablando de que el trazado 2011 afectaba a tres casas, mientras que el trazado 2018 afecta a casi 30. Por ejemplo, este núcleo eh, se llama las casas de las piezas viejas, pues aquí nuestros vecinos son casi todos jubilados, son casi todos agricultores que se han dedicado a trabajar la tierra toda la vida. Muchos de ellos emigraron a Francia 10 años para luego volver con ahorros para construir sus casas. La media es que gente que vive en su casa 60 y 70 años. Eh, por ejemplo, aquí en esta casa tra vive Francisco y, Francisca y Juaneo, que tienen 80 años, que en concreto yo para mí son parte de la familia porque trabajaron para mi abuelo. Es una pareja que ha criado cuatro hijos aquí. Eh, son autosuficientes. Viven de su huerto y de su. Viven de su huerto y de su. y de sus matanzas. Y ya les pasaba el trazado por sus tierras de labor. Pero es que ahora se quedan sin su hogar. Eh, cuando montamos los dos, plan los dos trazados sobre el mismo plano nos dimos cuenta de dónde estaba la trampa. Aquí tenemos la autovía 7. Y esto es la causa de, de, este, de esta invención de trazado 2018 de forma completamente maquiavélica. En 2011 les exigía ampliar el puente, mientras que eh, el PP, con sus prisas electorales y con la necesidad de no, de, no de no devolver fondos FEDER, decidió, dio doctrinas a Adif para correr en el proceso constructivo cuanto más mejor y construir kilómetros a toda pastilla para dar salida a esos fondos FEDER que si no, en diciembre de este año, se tendrían que devolver a Europa. El caso es que, como han reducido de tres vías a dos, pues al atacar más perpendicularmente con el trazado actual, la A7, pues caben por un puente, que además es un puente que ha dado problemas estructurales desde que se construyó la autovía y sin embargo les da igual. En fin, eh, nosotros nos dimos cuenta de esto y Adif no lo negó desde un principio, pero ya han reconocido como peregrinos un montón de argumentos, como por ejemplo decían que ganaban velocidad, mentira, van 20 kilómetros por hora más lento. También decían que, es que la causa era la que necesitaban ubicar la estación en una recta más larga. También es mentira y lo han reconocido, ni siquiera tienen el proyecto de la estación actual redactado. Y han reconocido que efectivamente... Eh, ...que quieren ahorrar ese puente y no por el dinero de la ejecución... ...sino por la velocidad de ejecución de la obra. Y además es tan absurdo como que se niegan a volver al trazado 2011... ...a pesar de que es un trabajo mucho más concienzudamente realizado... ...incluso han llegado a proponernos un viaducto que en vez de los 11 millones... ...que supuestamente dice Adif que vale una Inca... ...nuestras fuentes dicen que vale 2 o 3 millones... ...como mucho hacer una Inca para ampliar ese puente... Pues nos han llegado a, inclu a proponer una, un viaducto valorado en 38 millones de euros para salvar solo mm, unas pocas casas. Eh, por supuesto, eh, la plataforma nos hemos negado rotundamente porque todas nuestras casas se tienen que salvar. Eh, porque la razón nos acompaña y lo que tenemos que hacer es conseguir hacer justicia. Esa es la situación. Muy bien, pues aquí, aquí continuaréis... Hasta que haya una solución. Exacto. Eh, no podrán con nosotros, porque la razón está de nuestro lado y, y se van a encontrar con, con la respuesta que, que sea necesaria. Para la gente que está viendo que, que estáis dentro del ayuntamiento, o sea, esto no es, esto ¿tenéis el apoyo del ayuntamiento o aquí habéis dado.? La pata en la puerta, tipo cuerpo. Bueno, Tenemos consenso político y, y hay un pleno con consenso político que exige la vuelta al trazado 2011, porque es que además el municipio trabajó para incluir el trazado 2011 en el plan de ordenación urbanística y se le pidió a DIF eh, aprobación para incluirlo, y la dieron. Y sin embargo, sin notificación previa, ni siquiera el municipio, eh, ni siquiera el ayuntamiento, improvisan un trazado en dos o tres meses que... ...que es intolerable y e inaceptable. El estar aquí dentro, ¿hay permiso del, del ayuntamiento y hay apoyo? Sí, hay permiso, con nuestros más y nuestros menos, pero sí, nos sentimos respaldados... ...y nosotros empujamos a nuestros políticos para que nos representen. Es decir, no os abren la puerta y os ponen catering, ha costado entrar y va a costar salir... ...pero el ayuntamiento, de alguna manera, no lo ha impedido con todos los medios como... Es que además está en nuestra casa... Los políticos trabajan para nosotros, que no se nos olvide. Y esta es nuestra casa, esta es la casa del pueblo. Pues queda claro. pues Aquí José María Arbás, portavoz de la plataforma AVE Tutana. Ooh. Mm -hmm. Enseguida, allí, enseguida pasa, bueno, aquí veis los colchones para pasar, para pasar la noche y la gente de Murcia pues regresará, regresamos hacia, hacia nuestro punto de partida. Y bueno, muchísima gente de Murcia apoyando esta lucha, apoyando esta lucha nos despedimos no nos quedemos cruzados de brazos no nos quedemos cruzados de brazos ante las injusticias sociales una abrazada una abrazada a Tutón desde Tutana, Murcia un abrazo la gente tiene derecho a vivir por lugar en sus hogares por los que ha luchado toda su vida fin de la hasta mañana